Hola, hola, buenas a todos, aquí es Marco un día salta la taberna Y hoy volvemos con un maravilloso domingo de Blood Bowl Tenemos la vuelta de los octavos de final de la copa de Blood Bowl Vamos a ir a terminar a este equipo de hombres lagarto que los vamos a pasar por encima Sin duda, yo confío en nuestros chicos Así que nada, vamos a por ellos Vale, no, no tenemos nada que añadir Vale, ellos han cogido a la chica Bloodweiser para sacar dobles tiradas pero bueno nosotros estaremos muy bien teniendo en cuenta teniendo en cuenta que ya no tienen el goblin de la motosierra que sí que tenía en el partido anterior me gusta recordar recordar que tenemos una baja una baja ¿De quién era? No recuerdo quién estaba de baja. Pero vamos, seleccionó el partido anterior y no lo vamos a tener hoy. Creo que es un, uno de los matatrolls, puede ser. Vale, jugamos en casita. Esto es muy importante para nosotros. Hay que jugar hacia los laterales, recordamos, para... Vale. Quiero atacar. Vale, efectivamente, tenemos un... Uno de los... Vale. vale sí, justo Tenemos uno de los matatrolls eh, Lesionado, así que bueno Vamos a tirar para adelante, validamos así tal cual Vale, ellos se colocan Ok, perfecto Vale, y tiramos, a ver, aquí A ver qué tal blitz vale, tenemos un turno extra Perfecto, oh, pero es Muy mala ocasión Aquí qué tal A uno de fuerza uno también es jugársela y que salga bien eh. venga, va, confiamos venga, bueno al menos los dejamos aquí aislados sin, sin opción de placaje y nos quedamos, vale nada, no, perfecto fue buen turno, lo dejamos así y para adelante oh, vale vale, vale, encima ya hicimos un, nuestra pequeña basculación a este costado teniendo en cuenta que lo no está aquí, Podríamos haber movido este para allá Seguramente sí, pero bueno, ahora nos organizamos Vale Vale, sí, se van a organizar alrededor de balón y van a, entrar, van a tener que penetrarnos por aquí ¿Por qué harías eso? Oh. Vale, ok, ya quieres venir aquí a apretar, eh Uh, vale, bien para nosotros Oh, y sigues No, hubiera, no, no tendrías que haber seguido mm, vale Vale, no vamos a hacer nada Vamos a, porque la única casilla a La que nos puede lanzar es hacia allá Vale, eso está bien, eso está bien Para nosotros, uh, aturdido Eso está muy feo Muy, muy feo, vale Nosotros tenemos bloqueo Ah, venga, hombre bueno, defender, ok Vale Su próximo aún no, vale, bien, bien, bien, bien, bien, cambio de posesión, ok Nos levantamos y a jugar Dos dados, perfecto, esto tiene que salir bien, maravilloso uh, Vale, aturdido Tú no tienes agallas, pero tú, tú, tú no Está feo esto, ¿eh? Vale, este señor sí que tiene agallas de los monstruos. a ah, uno de fuerza. A ver. Vale, salta agallas y vamos a dos a dos. Bien, perfecto. Vale. Y vamos a seguir. Bien. Vale, buen golpe. Buen golpe, buen golpe, buen golpe. Mm. Y aquí es un dado nada más. Bueno, hemos generado espacio para poder venir hasta aquí. Placar a dos dados Bien Vale Uy, tenemos placaje, perfecto, perfecto, perfecto Seguimos, sí, sí, sí sí Aquí hay que ir a apretar. ¡bien! Y un lesionado, bien Bien, bien, bien, bien Contusión, vale, está bien Nos lo hemos quitado de en medio Ok, ahora, ¿podemos girarnos? Y podemos llegar a cerrar aquí Es que podemos incluso montar una caja, ¿eh? Uy, ¿a por ellos? ¿Por qué? Ah, porque tiene que evitar estas zonas de defensa. Oh. Vale, vamos a venir a apretar aquí. Aquí ha mejorado la cosa con el apoyo este. Esta no. Vale, este sí. Un dado. Oh, ah. Vale, lástima. Vale, ok. Podemos probar, probar este. Difícil. Vale, un dado. Vale, vale, No se sacó nada. Vamos a bascular hacia el centro con este. Perfecto. Y vamos a ir a apretar balón. Sin duda. Ok, vamos a girar la defensa. Vamos, nos colocamos aquí. Que podemos cruzar. Y vamos a ir con Zarklon a recoger balón. 83% por ellos. 67 de recogida. Mmm. F. Además se nos queda en un, una posición un poco fea Tenía que haber caído para adelante Incluso, eso nos hubiera venido bien Pero claro Bueno Veremos Esta avanzadilla, ¿estás ignorando el balón? ¿Por qué? Bueno, ahora prendas aquí No lo sé Hombre, yo pienso que tendrías que estar destinando más recursos a coger el balón Nos viene mal un tas tan rápido porque nos quitamos la máquina Oh, falló Bien Nada, tiene muchos penalizadores de recogida Con esos dos enanos ahí en medio Perfecto Nada, y es un turno súper tonto que él ha perdido Vale, nos gusta, esto se celebra nos levantamos Y a ver lo que podemos sacar aquí Dos dados, perfecto Maravilloso Aquí seguimos, sí Togoto ¿esto qué tal? Vale, este que tiene golpe mortífero Dos dados, perfecto Vale, aquí Seguimos ¡Bien! Cao con el golpe mortífero Perfecto, perfecto, perfecto ¡Perfecto! Vale, ¿cómo vamos a movilizar a este? Aquí para gastar el Blitz Aquí Podemos gastar el Blitz de esta forma, ¿eh? Vale, vamos a ser inteligentes, así ocupamos también al, al eslizón este Perfecto, vale, aquí y nos vamos a quedar Toma ahí Bueno, aturdido, nos sirve, está bien Vale, aquí a tres dados Placaje, perfecto, y seguimos, sí Vale Vale Ok Vale, perfecto Nos podemos ubicar aquí para apoyar Me gusta Podemos hacer este placaje Agallas, sí Bien Muy bien Aquí, vale Y seguimos, sí Bien, otro caos Bravo, bravo, bravo, bravo Ok, ahora este va a estar más complicado Con este blitzer, a ver cómo salimos De esa situación La fea. Vale, un dado está bien, nos la podemos jugar Perfecto Ah, Tiene paso lateral, vale, nosotros vamos a seguir Y así dejamos dos Fuera de su zona Vale, ok, podemos llegar hasta aquí No, vamos a colocarnos aquí Y así estamos apoyados entre todos nosotros Y vamos a meter este defensa Aquí junto a la máquina No es que a lo mejor no se da la cuenta acercarlo Vale, aquí está bien. El Cruxiver está aislado a su bola. Vale, perfecto. Y ahora nosotros cogemos el balón y corremos. Vale, 67%. Se puede. ¿Te no te creo. Vale, ok. Balón en un defensa. La épica. Vamos a correr turno 3. Sin prisa pero sin pausa. Vamos a llegar hasta la línea de touchdown. Eso no nos lo va a quitar nadie. Vale, está movilizándose hacia otro lugar. Bien. Nada, ¿vale? Sí, no. es que tiene pocas zonas donde poder sacar ventaja de los placajes. ¿Sabes? Si te pasa eso. Y no te no sigues. Bueno, pues nada, no, me he regalado Ag agradecido con el señor. Uf, ¿vale? Vale, ok Vale, vale, vale Ahora veremos Vale, yo creo que el, el placaje Importante es este aquí Perfecto, con esas agallas Vale, lo movemos Este siguiente placaje no sé cómo va a estar Vale, vamos a meter las agallas Vale, oh, perfecto Quédate lo que quieras, eso es Vale, aquí Ay, qué lástima, pensé que iba a ser un mejor placaje Vale, vale, perfecto, me lo quedo, me lo quedo Y empujamos aquí, para que se venga hasta aquí, vale Y seguimos, sí, sí, toma ahí y... Vale, y este aquí, perfecto, perfecto, a tres de fuerza, o sea, a tres dados Vale, aquí Y nos quedamos, en este caso nos vamos a quedar ¡Bien! Otro caos Nos falta poquito para sacar lesiones, ¿eh? Pero estamos ahí, poco a poco, pico-pala Vamos a conseguir Estamos limpiando muy bien el campo Estamos jugando muy, muy, muy, muy bien Vale, vamos a sacar este de aquí Sí, perfecto Dios En serio O sea, qué probabilidades hay de que pase esto, tío Vale, vamos a seguir, entonces... Si se da esto... Vamos a aplacar ahora aquí. Venga. Y... Vamos a seguir. Nada, lástima. No se puede sacar petróleo. Vale. Vale, tira de agallas. Perfecto. Perfecto. Aquí. Y nos quedamos... Bien, otro caos. Qué bien Qué bien Vale, vamos a coger con la máquina Vamos a venir hasta este eslizón Y lo vamos a tirar del campo Llegamos Ah, por ello con un 83% de calle Maravilloso ¡No! La madre que lo trajo Vale Bueno, aturdido No pasa nada Vale, vamos a correr aquí pegadito a la línea de cal así que nos acerquemos un poquito un poquito al la banda el Croxigor tiene Uf, sí que tiene capacidad para correr ¿eh? vale, pues como nos llegue la hemos liado. hemos destinado a mucha gente a limpiar esto y nos va a quedar un poco feo pero bueno está bien, tiene... Cabeza hueca, solitario... No, no tiene nada. Vale. Va, vale, nada, simplemente se levanta, se posiciona. Y es capaz de pegar esta vuelta hasta llegar al balón, ¿eh? A ver qué tal. Bueno, bien para nosotros. Ahora vamos a necesitar apoyo ahí, ¿eh? Porque solo con los corredores lo vamos a tener un poco, un poco feo. Este no llega, obvio. Este no llega. Es que jugarme a por ellos en estas acciones no me gusta nada. Vale, dos dados. Venga. Ah, aquí. Ok, y seguimos. Vale, nada de provecho. Dos rojos. Uf, uf, uf, uf, uf. Venga, vamos a tirar las gallas aquí, perfecto. Vale, está bien. Uf, aquí va a estar peor, ¿eh? Vale, agallas otra vez, muy bien. Vale, vale, aquí, ok, le hemos podido dar la vuelta un poquito. Vale, vale, va. vamos a aparcar esa zona. Vamos a venir aquí. defensa lo vamos a destinar aquí para apoyar y creo que vamos a gastar el blitz aquí oh no no no es que no me quiero jugar una por ellos así tan gratuitamente vale, vamos a venir aquí simplemente nos ponemos en zona apoyamos el placaje y ya está podemos tirar vale a dos dados perfecto Vale, ok, nada, mantenerse firme pero por lo menos lo tumbamos ¿Este es capaz? Sí, tiene gallas venga Muy bien Seguimos Venga, va, poco a poco Vale, muy bien Muy bien Aquí. Y seguimos, sí. Vale, nada. Golpe poderoso. Ah, lástima. Lástima, lástima, lástima, lástima. ¿Vale? Vale, ok. Vamos a gastar el Blitz aquí por usarlo, darle uso, lo llevamos para allá. Vale, y seguimos. Vale, y aquí vamos a hacer... Vamos a chazarlo, pero vamos, hacer daño del bueno ¿Nada? Buah. Encima lo pillan, tú Bueno, no pasa nada, lo íbamos a cambiar ya Había que intentarlo Buah, Es que no, ni, ni lo hemos aturdido, ¿eh? Nah, bueno, lo teníamos fuera de todo el juego, iba a costar meterlo otra vez Uh. ¿Decido yo? ¿En serio? Qué fe? ¿Dónde cayó el balón? Oh, aquí al lado Vale, bueno, ahora nos acercamos ¿En serio? Dime que sigues Vale, ok, podemos ir placando aquí él lo tiene todo, todo, todo, todo, todo vendido. Vale, vale, tiramos de gallas, está bien. Él tiene el bloqueo. Vale, pues lo metemos aquí y nos quedamos aquí, con el golpe mortífero. Venga, dos daditos, maravilloso. Vale, y te voy a seguir. Bien, ahí, lesionado Bien, bien, bien Vale, sin efecto Ok, ahora este, todos daditos igual Vale, tenemos placaje nosotros Aquí, dejemos de seguir mm, Lástima, venga Arriba, nos levantamos Y que pegamos primero con este Sí, primero con este ¿Vale? La gasto Seguimos, ¿vale? Nada. Bueno, aturdido. Vale, el Blitz es que lo tenemos que gastar aquí, sí o oh, sí. Eh, no. Prefiero. Sí, prefiero placar con. A un dado. Pues, hay que jugársela. Dios. Venga, ok, nos vale no. ¿Qué preferimos? ¿Chocar aquí? Venga, tenemos el quinto turno. Está muy bien. ¡Oh! bien. Lesionado. Dime que es... Bueno, bueno, bueno, bueno. Da igual, da igual, da igual. Nos lo hemos quitado de en medio. Está perfecto. ¿Nos hemos gastado el Blitz? Sí, no pasa nada. Vale, ok, así estamos bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Entre... Don, ah, aquí está su banquillo. Entre lesionados, aturdidos... Nada, nada, perfecto. Uf, venganza. Uf. A ver. A ver, a ver... Mierda. Farklon, dime que estás bien. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo está? A ver, si nos a largo plazo. Vale. Pues omitimos. Se nos queda fuera para este partido, pero estamos bien. Vale Apoyamos aquí Nos quitamos a este de encima Perfecto, dos dados No, vamos a apartarlo por lo menos Y nos vamos a quedar Vale, ok Además aquí, placamos esto Tres dados, maravilloso oh. Vale, y seguimos sí Vale, dos dados, vale, placa, uy, uf, uf, uf, uf. Llega aquí vale. Vale... Y quiero empujarlo hacia aquí. Este lo he colocado mal, entonces. Bueno, no pasa nada, se prueba. Vale, ok, no está mal. Ya no la voy del Bleach, pierdo este. Bien, otra vez que Maravilloso. Dime que lo tumbamos. A su casa. Lástima, lástima. Bueno, está bien, está bien. Aquí, eso no me lo voy a jugar Y directamente, balón... Y tratamos de anotar... Vale, vamos a tratar de anotar... Bien, bravo... Bravo, bravo, bravo... Nos valía la pena aguantar esos dos turnos, pero bueno... ¿Qué hacemos? Ah, defendemos nosotros de nuevo, ¿vale? Vale, ellos tienen tres, tres heridos... Se levantan dos, no quedamos Bien, bueno. Vale, no, no, no. ¿Al, alguno de los hombres que tenga gallas. Este, vale. ¡Oh! Nos falta alguien aquí. Un corredor para el apoyo. Vale. Está mal, pero es que no podemos contratarnos. Ah, es. Ah, vale, vale. El problema no es que nos falte, gente. Es que hemos perdido también nuestro. Eh, claro, tenemos un mata lesionado. Claro, no es que nos falte plantilla. Pero ellos están también muy, muy, muy, muy, muy comprometidos, ¿eh? Vale, ellos de de deberían, o lo lógico sería, que recojan balón y se destinen a este lado. Claro, esa es. Que se agolpen aquí. Vale Buah, perfecto Lástima ¿Sigues? Sí, uh, peor mm, vale ¿Ves? Y ya tenemos aquí problemillas Porque aquí tenemos ahora un boquete y En dos turnos no creo que nos lleguen, ¿no? Pero bueno bueno, en un turno, porque al fin y al cabo este es su séptimo, y su siguiente es octavo, vale, los con bloqueo, bien. Vale, ok. Vale, vale, amayas, muy bien, muy bien. Y vamos a seguir. Vale, vale, perfecto, aturdido. Vale, dos daditos Vale, muy bien Y seguimos No puede ser Bueno, hay que apretar ahí para ver si podemos sacar alguna lesión o algo Vale, dos daditos aquí Esto me gusta, esto me gusta mucho Vale, seguimos Bien, otro KO, perfecto Perfecto, perfecto O sea, el golpe poderoso está teniendo un impacto brutal en esta partida, o sea, conforme vas avanzando... Uy, ah, vale. vale, sí, vamos a tirar así, porque al menos tenemos las agallas. Conforme vas avanzando en la temporada, el golpe poderoso cada vez tiene más valor. Es una habilidad que temprana gana muchísimo. Vale, voy a ponerme aquí. Exacto. Así, para apoyar. Aquí, para aplacar. Y placo desde aquí, me lo llevo para allá. Perfecto. Y sigo. Ahí estamos. Maravilloso. Pierde balón. Oh, omitir. Que lo recoja, que lo tenga que recoger. Vale. ¿Llegamos? No. te imaginas? Oh, vale. Hayamos usado el Blitz. Vale, pues nada, vamos a tratar de cerrarlo y ya está Este que no pueda entrar al juego, este saurio Que no que apoyar, aquí estamos lo suficientemente protegidos Y ya está, este hombre lo vamos a levantar y vamos a cerrar aquí para atrás y ya está Por si quiere, por alguna razón, entrar por aquí, vale Es su turno 8 Nada, se acabó, o sea, no, no tenemos oportunidad para nada de jugar balón, pero bueno por recogerlo y tirar un pase que no nos lo quite nadie, ¿sabes? Siempre tenemos ahí esa pequeña oportunidad. Ok, a ver qué más hay. Vale, es buen placaje suyo. Uf, va a haber mucho dominó ahí, ¿eh? Bueno, si sí, sí puedes. ¡Oh! Vale, es muy buena idea. Desplaza este suyo, gana metros por detrás o lo aísla en la defensa. Ahora puedo... No, no podría placar. Cierto vale uff esto está muy mal que este que mi bis tenga defender y que el corredor se haya quedado aquí aislado está muy feo vale quién tiene gallas golpe poderoso lo voy a usar aquí aquí no hace falta gallas porque estamos súper rodeados perfecto aquí y seguimos y es que siempre estoy a la espera ahí a ver si hay algún ense... bueno bueno aturdido está bien Vale, nos quitamos este encima Perfecto, lo dejamos aquí Y seguimos porque hay que apoyar Bien, otra lesión Muy bien, muy bien Sin efecto a largo plazo Es una lástima porque nuestras lesiones No son para nada efectivas, tío Pero bueno Vale, esta está muy bien Deberíamos haber tirado una segunda Bueno, no pasa nada Podemos aún usar el Blitz Tenemos espacio Vale, ok. Vamos a meter este defensa aquí y vamos a placar para llevarnos a este para allá. Bien, okay, bravo con las agallas. Muy bien. Nada, de provecho otra vez. Con este blitzer aquí llegamos. Vale, sin necesidad de lanzar una por ellos. Perfecto, me gusta. Vale No tenemos placaje Y él tiene esquiva Qué lástima Vale Vale, esta está bien Vale, vamos a ubicarnos aquí Confiando que el corredor Es capaz de Oh, bueno Podemos Ah, entonces Eso ha sido un mal movimiento Pero malísimo Vale Vale Ah, profesional fracaso. Eh, eh, eh, eh, aquí y aquí. Vale, y nosotros seguimos. Esto ha sido un muy mal movimiento. Podríamos habernos salvado y ya está. Pase rápido. Venga, hemos venido a disfrutar. ¡Ojo! Venga. ¡Ah! Maravilloso, un punto de experiencia. Perfecto, perfecto, perfecto. Ha sido para, para adornar, para sacar este punto de experiencia esto a ver si se podía y ya está. Bueno, está bien. Es eso, hay que poner detalles. Hay, hay situaciones en las que se puede sacar más o podemos ser más decisivos y no lo estamos siendo. Pero bueno, está bien. O sea, los placajes están yendo bien, noqueados. Ellos uf, han levantado los saurios, malo. They ¿Quién es este? No, hombre, alguien con agallas tiene que estar aquí en el centro. Vale, ok, así estamos bien puestos. Vamos para adelante. Patean. Bueno, colean. Puedes pegar de ¿no? en cualquier otra defensa legal. Más abiertos. Ojo, ¿dónde ha caído eso? Vale, fuera del campo. Hola ahí. Vale. Salimos a jugar. Vale. Sin duda estás es el primero para acabar. Para empezar rompiendo. Vale, y nosotros empujamos. Seguimos, sí. Ahora bien. Haga, golpe poderoso. Oh, mi tierra no pasa nada. Son dos dados. Vale Me quedo el bloqueo Y vamos a probar con este que tiene golpe poderoso Vale, me gusta, dos dados Perfecto, mucho mejor, vale Y avanzamos, sí Toma ahí Vale, bueno, se intentó A ver está qué tal Y en las agallas Bravo, maravilloso Ahí estamos Vale y ahora... Construir una caja... ¿Dónde...? ¿Hacia dónde queremos construir? Vale, vamos a ubicarnos en el centro... Y ya está... Vale, nos cerramos... Uno... No... Era aquí... Era más para adelante... Vale... Porque además... Este... Esta construcción de la caja... La hicimos también en el partido anterior... Vamos a cerrar ahora con este señor aquí Lo que pasa es que ahora va a tener acceso directo a nuestra caja Esto no me ha gustado Este, este blitzer está mal ubicado ahí Muy pronto Bueno, no pasa nada Estábamos bien A ver qué tal, qué tal reaccionan ellos esta caja Claro, la idea es que se levanten estos tres de aquí para poder continuar empujando nosotros Y en cuanto podamos abrir un poquito o sea, abrir la formación un poquito Que ellos estén ubicados Pero continuemos ganando placajes Y se desmoronen ¡Pum! Nosotros tenemos que abrir hueco al corredor Para salir disparados O en todo caso Poder bascular la, la caja hacia algún lado Bien, perfecto O sea, él la única forma que tiene Dime que me sigues oh, Perfecto O sea, es la única forma real de conseguir Parar la caja es O con un buen blitz para desestabilizarme O contestarme en en Aquí, en una de estas Bueno, claro, y esperar o rezar Para que mis placas no sean tan buenos Pero vamos, un caos, vale, fuera Ya nos hemos quitado a alguien 100% Ahora, seguimos ¿Qué más opciones tenemos? Mm, es que este es muy peligroso. Porque este si fallo el primero, el segundo me hipoteco. Vale, vamos a meter aquí el defensa este para apoyar. Oh, mierda. Dios, estos es tienen suerte, ¿eh? Y lo demás son tonterías. Vale. Seguir. Uh, dime, la lesión ya es para personas? Bueno, aturdido, oye. Mira, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, podemos ir hacia el lado izquierdo. No me parece mala opción. Agallas, 83% y sin un dado blanco. Oh. Vale. Vale. Nos quedamos, sí. Vale. Vale, y vamos a abrir aquí. Perfecto. Bien, otro cao Este es el tipo de jugadas O el tipo de cosas que nos tienen que pasar tío, Que nosotros seamos capaces de sacar Rentabilidad Y aún no hemos usado el Blitz, ¿eh? Vale, ok Vale, vamos a venir aquí A aplacar aquí, perfecto, tres dados Maravilloso Aquí, y vamos a seguir Sí Vale Perfecto. Bien, y la caja la vamos a cerrar aquí. Estamos bien aislados en esta zona. Es que puedo incluso venir aquí, plantarme y dar más apoyo en esta zona central. Perfecto. Buah. La caja maestra, tú. Pero literal, ¿eh? Estamos súper, súper bien plantados. Y es eso, es... O viene a apoyar aquí. Para tratar, tratar de frenar un poco el avance de la caja. Pero es que con los placajes que estamos sacando... ¿Ves? Vale, mira, ahora ya se, nos hemos desestabilizado un poco en el lado derecho. Vale, ok, ha conseguido abrirme un poco la caja. Pero es que él, estando en el suelo, es imposible que salga adelante. Vale, nos levantamos. Tienes. Así sí que tiene agallas. Vale, aquí tenemos agallas. Vale. Bien. Me sirve, me sirve, me sirve. Vale, vamos a dejárnoslo. Vale, aquí y vamos a seguir. Vale, apoyamos, eso está bien Vale, a ver si colocando aquí Podemos sacarlo fuera Vale, perfecto, aquí nos lo vamos a dejar Y nos vamos a quedar ¡Bien! ¡Otro caos ¡Qué bien estamos! ¡Por Dios! Con los dados y los placajes ¡Qué bien! ¡Qué gusto! Vale, vaya, vale tiene, bueno, tiene bloqueo, repetimos Ah, no, con el bloqueo no repetimos, es verdad Se cierra la acción y ya está Vale, ok, pues nada, vamos a meter aquí ah no usted tiene defensa No tengo un golpe poderoso Ah, no, defensa no Ah, defender Vale Vale, muy bien Vale, y me quedo. Sí. Ok. Y ahora, este aquí para acabar de cerrar por detrás. Y vamos a meter este aquí para acabar de cerrar en este lado. Vale, perfecto. Finaliza el turno. Estamos bien plantados. No debería poder placarme aquí fácilmente. Bueno, esto sí tiene un poquito más de juego porque no hay tanto defensa, pero nosotros estamos muy, muy, muy, muy bien plantados. ¡Mierda! Darn, ¿qué te ha pasado? A ver, tranquilo. Sí. Ah, es una contusión. Un golpecito. Un golpecito. Está bien, está bien. Está bien. ¿Ves? Y ya. Se está ubicando él en un costado de la caja y nosotros somos capaces de... Es fuerte, tú. Vale, y nosotros somos capaces de decir Ok, de, esta, porque estamos muy centrados Decido, me voy a este lado uh. What, ¿qué ha hecho? ¿Sabéis? O sea, somos capaces de ahora, estando en la posición en la que estamos Decir, vale, llevamos la caja hacia esta banda Vale, me gusta Vale Vale ¿Ves? Y ahí es, ahora es cuando me interesa empezar a echar, si, si tengo placajes decisivos, empezar a empujarlos todos a este lado, porque yo me puedo defender muy bien. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Y yo... Mmm, vale, aquí voy a seguir. Este se queda en el suelo. Vale, nos la jugamos. Perfecto. Vale, aquí lo dejamos aislado de todo. Nos quedamos. Bien, otro caos Ahora sí, ahora sí. Tenemos a todo el mundo en nuestra zona derecha. Y la caja es capaz de montarse en este lado de aquí. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a llevarnos a este hombre aquí. Vale. Él no debería ser capaz... De darnos la vuelta por este lado. Porque no llega, básicamente. Vale, eso es. Vale, vamos a poner esta defensa aquí. No creo que sea capaz de llegar hasta esta zona y lo ponemos por acabar de cerrar. ¿Ves? Mira, tal y como está, cierra. Eso, eso es lo que cierra. Y por lo menos, si llegan por aquí detrás, tenemos apoyo. Está bien. Tenemos aquí esta línea de tres, este, esta pareja aquí. No sé. Aquí debería hacer. Vale. Vale. Uh, aturdido. Lástima. ¿Ves? Eh, eh, esta, vale. Y ahora él empieza a desviar gente. O empieza a tratar de llevar gente a la zona de atrás para parar la caja. Pero de todas maneras estamos en ventaja numérica. se escapa por dos. Venga. Vale. Ok, aquí vamos a tener otro turno de parón. Pero hay que tratar de romper esto con algún blitz. Vale, golpe poderoso. Ah, solo tenemos una. Vale, pues nada, vamos a jugarnos. Placajes decentes. Vale, aquí. El siguiente que salga bien, por favor. Venga, perfecto. Venga, venga, venga, buen placaje. Vale, yo creo que podemos dejar este aquí solo y llevarnos al blitzer para allá. Vale. Vale. Este placaje lo tiene que salir bien. Fuck. Vale. Vamos a regalarle solo un placaje. Pero vamos a montar aquí la caja. Aquí. Aquí vale y este uno oh, no, no. y este otra defensa viene aquí para acabar de cerrar o aquí vale aquí estamos bien aquí ta tapamos tapamos más área aquí se tiene que jugar un menos dos si quiere llegar hasta aquí está el placaje vale no está mal vamos a ver si podemos placar con este hombre a un dado por lo menos vale perfecto nos dejamos a este fuera, nos quedamos y con el blitzer vamos a acabar allí de cerrar. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Dejamos aquí los mínimos y desviamos gente al balón. Muy bien, vale. A ver, a ver qué nos, qué nos plantea ahora. No debería suponer ningún problema, eh. O sea, son tres eslizones contra todos nosotros. Somos 1, 2, 3, 4, 5 más balón estamos perfectos Uf, vale venga se aguanta bien yeah. uy casi casi eh Olol. a ver a ver a ver el Blitz lo tenemos que ahorrar, eso está claro. Eh, levantarse. Vale, aquí esto con agallas debería salir bien. Vale, maravilloso. Ahí estamos. Bien, cao, perfecto. Otro al banquillo. Otro al banquillo, muy bien. Vale. ¿Quién tiene golpe? Oh, bueno Vamos a tratar de hacerlo con este Así podemos subir de nivel En caso de que lesionemos a alguien Venga Vale Perfecto Porque tenemos placaje Aquí Me gusta Seguimos Bien Bravo Subes de nivel Dime que sí Son dos puntos, ¿no? Por lesión Perfecto Sí, sí, sí Sube de nivel Vale, nada, pues ahora acabamos de montar la caja aquí alrededor Vale, pues nada, vamos a meter aquí el defensa Aquí al blitzer Bueno, vamos a acabar de, de estresar aquí No creo que sea capaz de colarse por este lado Vale, y al. Sí, vale, ok, y al blitzer ahí. Como bueno, todos posible, ¿no? Se pueden jugar esquivas y demás para que salga bien. Oh, lástima, bueno. Se intenta. Intenta salir con el escurridizo, vale. Intenta salir con el escurridizo, vale. Este lo vamos a tirar fuera ahora también. Perfecto, perfecto, perfecto. Todo genial. Vale, aquí. Este vamos a venir a apoyar aquí. Ahora aplacamos aquí. Perfecto. Vale. podríamos haber tirado segundo tirada, eh. Total, tal y como está yendo el partido. Que ya hemos acabado, literalmente. Vale, aquí. No, ¿aquí puede llevar. No Vale, pues nada, aquí oh. El blitzer Vale, nos jugamos a por ello Vale Vale, seguimos Ah, lastimada. Vale, pues nada, vamos a montar caja aquí alrededor Sí, nada, y nos esperaremos un turnito Y apaño Vale A ver si lo he levantado, no no creo, pero bueno Se verá Vale, ese, ese split va a apoyar Son tres jugadores solo en campo, eh Suyos, o sea, ha sido una Absoluta masacre en este segundo partido De vuelta Está decidido ya O sea, hemos ganado el primero, vamos a ganar el segundo 2 a 0 Con sus Tiempos bien establecidos y demás Bien, bien, bien, o sea, hemos jugado De lujo Vale Vale, no, voy a moverlo Y le digo que lo siga Eso es Y ahora es cuando lo destruyo me... La juego. Me... Salió bien. Bravo. Y nos quedamos. ¿No se lesiona? Ah, ni con la grada, tú. Qué lástima, che. Eh, no llegamos con... No. Es que precisamente he gastado los glitches, ¿sabes? Vale. Ok. Esta, esta nos gusta. Nos encanta. Dale, y. Bueno, perdido Venga, va. Venga, juega una recepción. Facilito. Venga. Dios, ¿a dónde has tirado el pase? Ojo mío. Ojo, ¿es bueno? Nah, De locos. De locos. De locos. Vamos. Al cielo nos vamos. Nah, nah, nah, nah. Ya, jugando, o sea, la caja perfecta. Ha sido un partidazo, lo hemos gestionado muy bien, hemos tenido nuestras lesiones, ellos han tenido las suyas. Hemos noqueado un montón de gente, o sea, no tenían... Equipo para jugar. Yo creo que en este segundo partido. Ah, bueno, les queda un turno. Vale, vamos a vencer ahí a la gente en medio para que tengamos todas las defensas posibles y ya está. Y aún he dejado muy cerca Y aún he dejado muy, muy cerca a la gente Vale, nada el, No creo que se juegue ningún placaje Deberíamos tenernos todos a nuestro favor Con la cantidad de defensas que tenemos ahí en medio No lo sé Uy, oh, encima te pasa eso tú No te puedes usar ni los placajes Bueno, mira, suerte Nada, nada Muy bien, muy bien, muy bien Súper contento con el partido de hoy Con los chicos, han trabajado muy bien Vale. bueno eh, Era una posibilidad, ¿no? ¿Qué tal? Ok, te sale bien. Vale, aguantamos. Vale, y ahora desatascas. Vale. Está bien. Vale. Uh. Se ha salvado con el Skurri tío. Teniendo tres... Aquí con placas, ¿sabes? Vale. 2-0. Bravo, bravo, bravo, bravo. Ah, eso es. Vale. 100 de tesorería. Factor fan. Norsin. 7 puntos de experiencia para Norsin, ¿eh? 6 de Belan, 6 de Dwerlin. Estamos... Bueno, que nos salimos 2-0, 25 armaduras rotas Es un montón, eh Creo que es el partido que más armaduras rotas Hemos tenido Vale, ok, hemos pasado de ronda Pasamos a cuartos, cada vez quedan Menos equipos en la competición Nos enfrentaremos a Bleeding Arteries Que tiene pinta de ser Condes Vampiro Bleeding Arteries, ¿qué son con desvampiro, efectivamente. Vale. Bueno. Veremos qué tal. Vamos a subir de nivel a nuestros chicos. ¿Quién tenemos que subir? Vale, a Norsin Sube de nivel. Tira al lado. 4 3 son 7. Lástima. Una habilidad. Vamos a ponerle de fuerza. Defensa. Esto es... Bueno. Necesario al 100%. Para un barba larga. Al menos en nuestro equipo. Nelan que sube de nivel. Un punto de movimiento, un punto de armadura. Vamos a ponerle armadura, ¿no? At fan on has just es inmo si le ponemos un punto más de armadura es literalmente inmortal, ¿eh? Vale, validar. Para adelante. Perfecto. Así, que tanque bien. Que tanque bien, bien. Vale, me gusta. Ok, ¿cómo nos hemos quedado? Perfecto. ¿A, ¿A nuestra visionadora qué le queda? 4 de 6. Alguna lesión más si lo tenemos. 2.090 puntos. Ellos tienen 1.590. O sea, van a tener como 6 o 7 jugadores estrellas si no me equivoco. Por lo menos. Pero nada. Bueno, eso ha sido el partido de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. La, la caja perfecta. Y nada. Lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kikui como a mí, que vamos a estar, bueno, por ahí comentando un poquito de todo. También en Twitch, que tratamos de abrir directo todos los miércoles, si es posible, ahora en verano está difícil, pero se intenta. Y nada, por último, ya sabéis, si sí, suscribiros a la de Roca Negra. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.